Bueno, no hubo, no hubo noticias internacionales, las principales nacionales son estas en realidad. Bueno, vamos a continuar con el contenido de nuestro programa. Miren, hay una, una lucha en, en, en, en conada, no, encarnizada, como dirían, que se está produciendo a lo interno. A ver si consigo aquí la información. Eh, me la mandaron por... por eh, eh, chamo, me la mandaron aquí. Bueno, el asunto es en el conteo de los votos para eh, los vamos a ver, para los diputados locales. Se mantiene lucha por la quinta diputación. Eh, los resultados de las elecciones del pasado domingo a nivel de diputaciones han arrojado que el Partido Revolucionario Moderno, PRM, obtiene un total de tres diputados. Mientras que el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, obtiene dos. Esto se debe a que para la elección de los diputados se utiliza el método de HOM, el cual otorga escaño a los partidos que tengan mayor cantidad de votos generales. Ahí está el cuadro. A nivel general, los resultados son los siguientes. El PRM obtuvo 61.278 votos para un 47.13%, Mientras que el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, obtuvo 34.104 votos para un 26.23%. En ese mismo orden, el PRD obtuvo 16.563 para 12.74% y el Partido Reformista Social Cristiano 16.367 para 12.59%. Los cinco diputados más votados de manera individual son los siguientes... Olmedo Cava, del PRM, quien obtuvo 18.327 votos. Nicolás Hidalgo, del PRM también, quien obtuvo 16.879 votos. José Luis Rodríguez, del PRM, 13.001 votos. Lupe Núñez, del PLD, 12.010 votos. Luis Ernesto Camilo, del PRD, 7.571 votos. Luego de estos diputados le siguen los siguientes. Johan Fernández con 6.687 votos, y Noé Marmolejos con 5.922 votos. Esos son los resultados individuales. No obstante, a estos resultados solo pasarían los tres más votados del PRM, ya mencionados, y los dos más votados del PLD. Aún se esperan los resultados de quién sería el segundo diputado del PLD entre... Oigan esto, ¿por qué es que el, el, critican el método entre Henry Acosta, que no está dentro de ese grupo de más votados, ni Mildred Sánchez, que tampoco está en ese grupo, pero que de acuerdo al el, el, el método está, pertenece a un partido que fue de los que más votos recibieron y por eso está, están en la lucha ambos, la lucha interna entre ellos en, fin, ese, ese es en hermanas método. Mirabal en hermanas Mirabal solo hay dos diputados una será para el más, la, el más votado del PRM y la otra para el más votado del PLD, en Samaná solo hay dos diputaciones que serán para el más votado del PRM y la otra para el más votado del PLD esa es señores la la situación que se está dando con el tema del de el conteo y la aplicación del método de HOM en las diputaciones. Francis Rodríguez, vamos a ver, que tú decías algo. Bueno, Adelante. que en definitiva <tose> resulta eh, injusto que obtengas ocho mil y pico de votos y no estés ni siquiera discutiendo por ninguna. <tose> <risa> y es una de las metodolo la metodologías que aún conservan los partidos y la clase política de este país, que no se ha querido desprender de eso. Porque eso es un plan de no quererse desprender, no aceptan desprenderse. En instancia primaria, después que tenemos ley que debe regular todo este tipo de cosas, se quiso vender la idea que a lo municipal... El arrastre que antes, cuando yo fui regidor, los dos periodos, el voto valía para el regidor que estuviera en los primeros lugares, por, por colocación. Yo estuve en el 4, que era una reservada, y en la primera del 2006, Félix Rodríguez alcanzó ocho regidores, o 9, 9 creo que porque fue una votación amplia. En la segunda, entonces, alcanza eh, ocho, algo así. Y se quitó supuestamente el arrastre de los regidores. Pero no, porque fíjate una cosa, lo que nos afectó a nosotros los candidatos de, a regidores, es que al votar por mí, se votaba por el alcalde. Entonces lo que hicieron fue quitarle la responsabilidad de arrastre a, lo, de, a los alcaldes y se la endosaron a los regidores para que individualmente cada quien aportara al alcalde. Al alcalde. Una locura. De hecho está sometido... Es como, como... Que, como que entre todos lo cargan al alcalde. Correcto. Eh, pasó totalmente distinto con el caso de Siquió, que entonces la gente por esta nueva fórmula no conocía cuál era si podía votar como se hizo con los diputados que antes eran los diputados que arrastraban al senador esta vez supuestamente se le quita pero el método de John lo mantienen John lo mantienen en John sí, de... mantiene en entonces yo creo que es frustratorio un esfuerzo por conservar algo que ya no corresponde porque simplemente hay que decir que en la historia de la humanidad hay, hay decisiones que aún permanecen como ejemplo de que por un voto se gana o se pierde un voto pero eso es un voto que va directo a quien lo ha obtenido no pasa así en república dominicana yo espero que en, en lo adelante por el bien de la democracia y para definir esto más rápido el Tribunal Constitucional que tiene sometido la eliminación de esos artículos que conlleva mantener el arrastre por considerarse inconstitucional de su, su, su, parecer. Su, su parecer, para ya salir de ese lastre. Entonces, los políticos son los encargados de llevar como clase política una supuesta un supuesto plan de ley que mantiene entonces lo que mantiene entonces a los demás en jaque mate y se conserva ese poder de los partidos a través de los votos que no necesariamente entonces tú tengas que sacar 12 mil votos o bueno. 9 mil bien, Francis gracias, eh, Yerian bien, miren eh, volver a explicar lo que es el método de Jhon para la gente que no tuvo la oportunidad ayer. de ayer de, de, de verlo, <coughs> resulta ...que este método para escoger las, los diputados, eh, lo que hace es que se suma el total de los votos del partido... ...o sea, de todos los candidatos diputados se suman todos y eso se va a dividir, ese total se divide entre la cantidad de escaños. Aquí, entre cinco. como hay cinco escaños, como hay cinco diputaciones, se va a dividir la, la, la cantidad, se va dividiendo eh, de uno hasta cinco... Entonces, las cantidades mayores que van quedando son las que te van dando eh, paso al diputado. Por ejemplo, vemos que el PRM obtuvo 61 mil votos. Eso te lo divide entre uno y le va a dar la primera cantidad, que es la, lo, el, el mismo 61 mil. Luego lo divide entre dos y, te, y le va a dar eh, 30 mil. Pero igual te va a tomar lo, lo del PLD, lo divide por uno, lo divide en, entre dos, entre, entre tres, entre cuatro y entre cinco. Y las cantidades mayores, las cinco cantidades mayores que, usted, que a usted le den. Esos son los diputados. Ya, ya. El, Perdón, hay destacar siempre que es en, en base a las cantidades de candidaturas que haya en la provincia. Sí, cinco. sí. Sí, de escaño, uh -huh. por ejemplo. Si hay en, ya, en, en Hermanas Mirabal hay dos. Exacto. Entonces la cantidad se dividía entre dos. Y voy a dar un dato de... Entonces, de, mira, de... mira una cosa, ya, ya, uh -huh. que escúchame. Eh, no es, que no es real que Olmedo sea el más votado. Porque simplemente él tiene mayor número de los de, de los de su grupo, pero se le suma lo total. 69 mil votos no sacó a Ormedo. Él sacó una proporción de votos de los votantes porque no todo el mundo votó por él. Pero no es que se le suma. No, no, no. Más, él es el más votado. Él sí, sí, sí. no, es, es, es el más votado. Sí. De sí, no, es, es, igual, que, es que ahí se le suma. No, es al partido. al partido se le da. Sí, sí, pero. Es al partido. Es que son dos tipos de. de con el perdón, sí, es que son dos tipos de análisis. Primero, para determinar los escaños que le coge exacto, Correcto, es ahí. El partido, es al partido. Es el paquete de todo. Es al partido. Que es y el luego, eh, los, los que están. Personal. Exacto. Sí, luego la, la parte personal en el sentido de que, bueno, quien sacó más votos individualmente, ese gana luego, la primera. Sí. Ese gana la primera. Por ejemplo, Continúe, caballero, voy a explicar. Partido. Miren, en Hermanas Mirabal hay solamente dos escaños, dos diputaciones. Entonces, ahí, casualmente ganó uno del PRM eh, y, y ganó otro del, eh, Feli, otro del Feli, PLD, Feliciano. Y ambos, no sé no sé qué, quiénes son porque no conseguí los números de la casilla ah, okay. y solamente puedo ver los números pero el que ganó del PRM con 15.511 votos y el que ganó del PLD con 14.111 votos ahí ah. se dio lo justo, que la se división, dio lo justo, pero qué pasa, pero porque eran dos. en Samaná, oigan este dato, en Samaná eh, ganó el más votado del PRM, o sea, el, el que consiguió más votos eh, al a interno del PRM, mm. y el más votado del PLD. El más votado del PRM consiguió 11.558 votos. El más votado del PLD, que es diputado, consiguió 6.618 votos. Pero adivinen qué. El, el, el otro diputado, candidato a diputado del, del PRM, obtuvo 7.000 votos. Más o sea, que... debió ser sí. el diputado los dos debieron ser del PRM, pero el método de Holmes, lamentablemente lo, lo, lo saca. maltrata, lo saca, y entonces ahí pasó uno del PRM y uno del PLD. El del PLD salió eh, con, con menos votos, salió diputado, que el del PRM con más votos y no sale diputado. En, en, ahí también hay un candidato del PCR que sacó mil votos. Y, Oigan, tampoco, señores, y, tampoco. y tampoco pasó... Porque su partido por el consiguió los votos. De manera que este, este método es un método que nosotros lo consideramos inconstitucional okay. por cuanto la cera, el derecho a elegir, la, la mayoría eligió a esos candidatos. Claro. La mayoría, la por ejemplo, popular. miren, aquí ya se dijo Esa es la que palabra. los más votados son... La representación son... popular lo lacera. Miren, Exacto. el más lo votado lacera. aquí en la provincia fue Olmedo con 18 mil votos, luego Nicolás Hidalgo con 16 mil José Luis Rodríguez con 13.000 mil, que me sorprendió José, eh, José Luis, Lupe Núñez con 12.000 mil y Luis Ernesto Camilo con 7.571 mil votos, pero quienes están peleando por la diputación ahora mismo son Mildred Sánchez con 1200 votos y jean Acosta con 1200 votos o sea, imagínense decir, ustedes ¿Cuántos votos estarían peleando? ¿Con ellos, cuánto ganaría el, el quinto? Con 5.200 mil y algo Eso no es justo para mí Entonces, ustedes, que en su, Luis Neto tiene 7, en su, mil. Pero no su, solamente Luis Ernesto, Joan tiene seis mil y pico de votos, Joan, Joan Fernández. Fernández sí. Y también el Marmolejo, que también está por encima de, de, de Henry y de Mildred. Cinco, y no van a pasar como dicen. y pico tiene. Sí. No es. Así es. Bueno, ¿eh? eh, vamos a Carolina. Qué interesante. Bien, decí, el, meto, el metodito de Juan hay, hay que ¿cómo? deterrar dos cosas de este país: a, a Sahara y a Jón. Sí. <risa> Dios mío. <risa> salir como, de esas dos como decíamos, eh, hay que erradicar y los legisladores. Eh, o quienes, A quienes le compita de manera directa es resolver este percance, este impasse. porque Porque es totalmente injusto. Siquiera nosotros deberíamos de tar, estar tratando este tema de que si los candidatos eh, como eh, Mildre, ¿cuáles son los demás? Eh, que eh, Mildre y Jenri tienen están peleando la diputación por sin, porque tienen cinco mil y tantos de puntos, hay una pequeña diferencia. Pero entonces tú tienes dos candidatos, como es Johan, como es Luis Ernesto que tienen una cantidad mayor de votos, y porque el partido no tiene un no es un partido mayoritario, no tiene la suficiente, eh, la suficiente cantidad de votos a nivel general, sencillamente ellos quedan de lado. Esto no es justo en todo el sentido de la palabra. Pero eso no solo está pasando aquí en San Francisco de Macorís, sí. eso también está pasando en Santo Domingo. Hay un candidato, el más votado de su circunscripción, eh, un, un muchacho joven, Horacio, de Alianza País El más votado, ustedes están escuchando esto Y están peleando eh, eh, la diputación Porque el boli, Bolívar Valera, que recordemos Que en el momento en que fue a visitar, si se quiere, a Danilo Que salió con, un, con una candidatura a diputado Y todo ese escándalo que se dio en ese momento Cuando fueron los influencers a visitar a Danilo Sencillamente posible pase por encima de este joven Con una manera extraordinaria en la forma en que trabajó su proyecto político a la diputación y no va a pasar, no va a pasar porque el partido Alianza País no tiene la cantidad de votos que tiene el PLD señores, esto hay que empezar a trabajarlo, estamos a cuatro años del, de las elecciones, pero no es posible que para cuando venga el nuevo proceso, que una persona porque esté en un partido minoritario, no pueda competir con otro que saque menos votos eso es desigual totalmente es injusto no es correcto Y pues, ent entonces está la parte de que Si hay una mayoría que quiere Que una gente la represente Sencillamente porque este famoso Método es el que se está utilizando En nuestro país, si yo quiero Por ejemplo que sea Johan que me represente Que sea Luis Ernesto Que sacó más votos que Mildred o que Henry, Ah no, porque el método dice que debe de ser aquel No, no puede ser así No es posible Y como decía Amado, eso hay que atacarlo para Eliminar esto no debe de haber Y que eso solamente beneficia a los partidos grandes. A los partidos, claro, a los partidos no grandes. Por eso es que ellos se resisten a, a cambiarlo. No hay diversidad y no, no hace posible la variabilidad, la, refer, la representación, que no sean ellos siempre. Siempre estaremos detrás, debajo, de lado los partidos pequeños, que tienen gente buena muy, en muchos casos. Claro. Fulvio, bueno. Digo yo, no, no, no. Si, si hay un candidato y si hay dos candidatos eso no tiene problema Exacto. pero cuando hay Ay. cuando hay más candidatos óigame eso es devastador ese método hay que hay que analizarlo bien estudiarlo y si hay que quitarlo hay que quitarlo porque es injusto que una persona como ustedes han dicho que haya sacado a veces el doble y hasta y hasta el triple y hasta el triple que otro que entonces por el asunto del método de John y de los partidos salgan electos. Eh, eso julio. algo cabe destacar que los tres candidatos los tres diputados del PRM pasaban como quiera sí sí eh, eh, con ah, el método de John y, y sí. sin él porque como quiera tienen la mayoría son los sí, tres más ah, votados en sí. sentido general ah, ahí va ahí va eh, eh, ese sistema trata de que de asignar de forma proporcional a los participantes como figuras o partidos. Es representación por sí. partido. Sí. No importa el esfuerzo que tú hagas. Oh. Como individual de tu partido, hay muchos candidatos que superan a sus partidos. Como es el caso de, de Luis Ernesto, porque aquí no sacó el partido gran cosa. Él sí. Sí. ¿Tú ves? Sí. Bien, entonces... Así como decía ayer Jan, los tres primeros del PRM de cualquier manera salían por la cantidad de votos emitidos a favor de ellos. Eh, era evidente eh, esa, esa lucha titánica entre esos tres colosos de la política aquí en la provincia de Duarte y ambos tenían sus espacios políticos ya trabajados, Nicolás con un buen equipo de jóvenes y José Luis Rodríguez, eh, con, con una buena presencia en la región 2, o la región ya de la provincia, la, la de los municipios, sí. dos. antigua circunscripción 2, y Olmedo Cava como, como jefe de la estructura política del PRM, <coughs> eh, que la mayoría de los dirigentes eh, lo abrazaron, era evidente que iban a tener resultados significativos. Lo que sí es necesario que para próximas elecciones se pueda trabajar un método más equitativo para los contendientes. Y saludar de aquí también el gran esfuerzo y trabajo que hizo eh, la, diputada, la candidata a diputada Dorina Rodríguez. Sí, que tuvo muy movida. Tuvo bien, bien trabajada, con una buena propuesta y también tuvo una buena presencia, sobre todo aquí en el casco urbano de San Muy Francisco de Macorís, bien. y a Urania, que empezó la primera vez en asunto político directo, trabajando ya por una candidatura, que también eh, hizo una buena participación, con una propuesta maravillosa, esta propuesta de Urania. Ojalá que los diputados electos puedan asumir parte de eh, esta propuesta y hacerlo mejor para la provincia de Duarte. Mira, eh, la, Amado, la, es fácil de derribar, solamente falta la voluntad, porque la resolución 3 de la Junta 2020 es la que establece eh, la fórmula, que es el mecanismo que la Junta anuncia y establece que será la metodología a usar, que es la que se ha usado, pero tiene las trabas de los sistemas de arrastre diferenciado digo yo, porque ahora lo que han hecho es cambiarlo le quitaron en lo municipal a los alcaldes y nos lo, pasan, sí. lo pasaron a los regidores Bueno, miren, hay una situación acá yo pienso que todos estamos de acuerdo con la, la poca poco, lo poco equilibrado lo poco justo que es este método yo pienso que la república tiene que eh, o ponemos en manos del tribunal constitucional para que como decía Francis dé de su opinión con relación a esto o se presenta un proyecto de ley que modifique en esos articulados la actual ley electoral, porque definitivamente solo pensar que Mildred Sánchez está peleando con un candidato que nadie lo conoce, que nadie pudo entronizar de qué, qué planteaba, qué creía, incluso su, su propia timbre de voz, como dijo el, el, el líder de la Fuerza del pueblo, que no, conocía, no conoció el timbre de voz de Gonzalo, pero eso mismo... El metal de su voz. El metal de su voz, sí. Eso mismo pasa porque yo le digo la verdad, yo yo soy un hombre, yo tengo muchos años en la vida pública, o como funcionario, o no lo como, como. como locutor, no o como presentador política. de televisión, y yo no lo conozco. Nadie está diciendo que sea bueno o que sea malo. no Es que no fue un candidato y con todo y eso, producto del apoyo que recibió, de los propietarios, digo, perdón, de los dirigentes del PLD. El, amado. está Qué fumado. ¿Cómo, es sí? ¿Eh? ¿Cómo que los propietarios? No fue uno ah, no fue fue un, un, ah, equivocado. Ah, te equivoco. Perdón, amado, eso no fue yo, intencional. No, fue que no, no, no, no, Me lo, equivoqué realmente. Lo atrapó en un pensamiento fugaz. Exacto. ¿Cómo dice? El subconsciente. Tú me... Co cosa con que no contó Mildred Obvio, está como que no está aquí que incluso incluso la la actitud guerrera de Mildred, eso solo debía de ganarle esa diputación la actitud, estaba tirada a la calle no solamente, no que, que se decir quedó algo. sola, se quedó sola, el PLD no le ayudó Mira, por lo le que pasó con algo. el ministro le retiraron Mildred. hasta los platicos de, de le, le voy, voy a decir económicos. algo, claro le todos voy a decir algo. amado que hay que destacar Mindre que... Mildre le ganó al PLD. Sí, sí, claro, sí. sí. no, no, claro que... que sí, claro. Para que tú veas, sí, Mildre sí, sí, le ganó claro. al PLD sí, sí, sí, dentro de su propia organización. Sí, sí, sí, tú tienes razón. Este Te acuerdo joven, contigo amado, Jane acosta que tú dices que no conoces y que mucha gente no conoce, sí, porque sí, tengo mayor, entendido... Yo creo que el, 20 por, el 80, 85% de la ciudadanía no sabe quién es. Sí, el, el titular y, de su propuesta era Sangre por... Nueva y el... Bueno, tú, pero... ese, ese Sangre Nueva va a derribar mucho, muchas esperanzas. Miren, cabe, cabe destacar, anoche una fuente de entero crédito nos informó que eh, supuestamente Mildred se había declarado ganadora y que había ganado por unos 12 votos aproximadamente y que incluso el candidato Jean Ria Costa había pedido revisión de votos nulos. Es la información que tenemos, no confirmada, eh, pero sí de, de muy buena fuente, eh, sin embargo, lo que vemos ahí en, en las imágenes, muchachos, es el resultado de la Junta, lo que está digital. Y ahí se ve, si pudieran dejarlo fijo, por favor, el que se ve más grande. La número 3 es Mildred Sánchez, que tiene ahí 5.252 votos. Wow. El número 4 es Henry Acosta, que tiene 5.282 votos. Votos, estamos hablando de una diferencia de 30 votos hasta ahí. En ese momento, no sé si lo han actualizado muchachos Israel, si lo pudiéramos ver en vivo, como te pedí temprano, ¿verdad? Eh, ahí lo ven, el número 3, 5.252 es Mildred. Con 30 votos. Y el, el número 4, 5.282, que es Jenri Acosta. Acerca la maestra. Faltaban 7 colegios. Faltaban 7 colegios. Ahí cinco, está bien. Eh, por computar. De manera que. Ahí eh, puede estar la diferencia. Ahí pudiera estar la diferencia. No tengo la información. Eh, ojalá Mildred pudiera llam, llamarnos y decirnos o alguno de los delegados cuál es la situación a lo interno, porque ellos estaban ahí. Y si pudieran actualizarlo allá a los muchachos, que está, debe estar ya actualizado, eh, ojalá pudiéramos inmediatamente se tengan los resultados finales, podérselo presentar al pueblo. Eh, eh, no es ahí, es en la parte de, de la preferencia. Del diputado preferencial. Es donde va a aparecer. Yo lo que no entiendo es cómo piensan los partidos políticos. Y realmente lo entiendo. Eh, sí, es, es, es, es como es ¿tú un no decir. Es, sí, eh, lo lo es, no es como un decir. Es como un decir. Porque yo digo, cuando tú tienes un candidato que tú sabes que lo que va a hacer es que va a engrandecer tu posición política como organización, como partido, tú debieras defenderlo. Y es todo lo contrario. No lo, lo abandona Y lo mismo pasa con los funcionarios. Cuando tú tienes un funcionario que es honrado, que es un individuo que no entra, en, que lo que hace es que te, que te da buen nombre como organización política. No entra, no entra en la, en la claque. Mira, eso, ahí. Tú, ahí, tú, tú ahí tú Amado, no me entiende esto. Por eh, con, eso es que yo digo que lo entiendo y no lo entiendo. Ahí ya. yo difiero un poco de ti. Mira, ah, ayer ya porque, no viste una información y alguien aquí la desmiente una persona muy cercana ah, a Jenry. Eh, no, bien, no, malo, pero mira, yo no afirmé. Eh, yo, no yo dije lo lo una que no se te informaron, lo que te dice la persona. Mira, amado, lo que me dice la que, persona. Que dice, que se Carolina, Jenry no pidió revisión de votos. Y él sí tiene su propuesta. Dice, ustedes parcia, se parcializan tanto. No, no, no. No no, es que no es que nos estamos parcializando. No, Yo, yo, mira, yo totalmente acabo de decir, yo no sé quién es. Yo no es. sé ah, quién no, es miren, desde mi Jeffrey. parte, Jeffrey. Yo acabo de decir que fue una fuente que me pasó la información. Bien. Eh, y no, dije que no está confirmada. Va, pues vamos a la llamada, vamos a la llamada. Va, va, va. Adelante, Vamos a ver, bueno